6 de la mañana con 46 minutos. Amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a nuestro segmento de opinión y análisis correspondiente a este viernes 25 de febrero del año 2022. Declaraciones dramáticas del presidente ucraniano el día de hoy. El eh, presidente lamentó que su país ha quedado solo, dijo, para defenderse ante la invasión rusa que cobró al menos 137 vidas en las primeras 24 horas. Cito, nos han dejado solos para defender nuestro Estado, dijo el presidente ucraniano en un video que fue publicado en la cuenta presidencial. ¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo a dar a Ucrania la garantía? De una adhesión a la OTAN Todo el mundo tiene miedo Esto es lo que ha expresado El presidente ucraniano Mientras, de acuerdo a los eh, Reportes internacionales Los soldados rusos Entran en Kiev Hay eh, combates duros De acuerdo a las versiones periodísticas En eh, el barrio Gubernamental Soldados han entrado en el distrito De Obolón. Esto ha informado el Ministerio de Defensa de Ucrania. ¿Ha escalado a qué niveles el conflicto? Lo vamos a analizar con nuestra invitada, la doctora Catalina Barreiro. Ella es la vicerrectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Doctora Barreiro, bienvenida. Buenos días. ¿A qué nivel ha escalado este conflicto? Hablamos de una invasión. Bienvenida, buen día. Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. En realidad lo que hemos visto en menos de 24 horas ha sido no solamente dramático, sino preocupante. De hecho, eh, lo que usted ha expresado, que lo dijo ayer el presidente de Ucrania, nos mantiene sobre todo a Occidente en vilo de lo que va a pasar. ¿Por qué digo esto? En realidad la escalada del conflicto ha sido simplemente que Rusia ha logrado casi el control total del territorio ucraniano. A pesar de que hemos vivido una semana de largos diálogos en Naciones Unidas, inclusive de ciertas eh, ruedas de prensa desde el presidente Biden, hemos tenido también algunas expresiones de la OTAN, el momento de, la, de, de las operaciones militares Rusia para tener el control territorial, estas simplemente han sido declarativas. La escalada vamos a ver en la próxima semana cómo va a lograr ser negociado o tal vez perdido el territorio independiente ucraniano. ¿Por qué estamos hablando así? Esta es una operación que se, más o menos es una réplica de la que pasó con Crimea hace unos años atrás. Rusia invadió Crimea, Crimea fue adherida al territorio ruso. Lastimosamente, las sanciones que se están mirando desde Occidente son sanciones que van al bloqueo financiero principalmente y que apuntarían a un debilitamiento de Rusia, no tanto hacia el retorno del territorio, sino más bien hacia el, el aislar de la posible expansión rusa, no solo territorial, sino inclusive económica, que podría darse fuera de las fronteras de Europa mismo o de Asia. Si finalmente el concierto internacional se muestra incapaz de imponer sanciones a Rusia por la invasión, sentaría un precedente funesto, creería, doctor, en el sentido de que final, mañana entonces puede ocurrir algo parecido y la diplomacia es absolutamente incapaz de, de, de hacer algo. El, probablemente estamos viendo algo que, que no teníamos en el horizonte. De hecho, desde los años 90, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha venido decayendo como el organismo de, de negociación de la seguridad internacional. Si podríamos ver lo que pasó en Irán, en Irak todas las guerras que se han dado en ese momento y también los conflictos que se dio con Corea del Norte en su momento hace más o menos unos 10 años y demás, el Consejo ha ido perdiendo capacidad internacional para poder mediar conflictos de escaladas militares. Es el mismo caso de Afganistán. O sea, podemos ver varios casos que a partir del fin de la Guerra Fría más bien se han ido debilitando y se ha ido posicionando además la idea de que una guerra como la conocíamos tradicionalmente no se podía dar. Esto es eh, terriblemente preocupante porque es un retraso prácticamente en términos en, de política internacional y en términos de legitimidades eh, legitimidades de los estados mismos para poder ser intermediarios. De hecho, en este conflicto en particular, si bien Macron se ha presentado como una posibilidad de mediador, no ha logrado tener un interlocutor válido, ni internacional, ni multilateral, ni tampoco, digamos, en, en, en temas de, de potencias, que pueda sentar a Putin a un diálogo en donde haya podido ser preventiva la, eh, la acción que ha tomado. Ahora, también hay que entender que la estrategia de Rusia, por lo general, ha sido de este tipo. Logro hacer mi, mi avance militar y luego puedo negociar. Pero con dificultad el control territorial de, de Rusia ha sido revertido hacia la independencia. Como digo, ya en este siglo XX, Crimea fue adherido a Rusia y nadie pudo hacer nada. Es complicado porque no solo significa el, el, el tema de, de una invasión a un Estado reconocido y soberano, sino que además es el debilitamiento del único sistema multilateral que prácticamente recoge a todos los estados del mundo y que fue creado con la intención de mantener la paz. Ahora, doctora, eh, decía al inicio Putin, ¿no? que lo único que él está haciendo es de reconociendo a las fuerzas separatistas, ¿no? Que eh, no tenía la pretensión de, de invadir, ni mucho menos, pero que bueno, en el camino se, se presentaron, pues y ya fue avanzando en el territorio, ¿no? Algo así, esa es la figura. ¿Qué pretende Putin en Ucrania? ¿Por qué le interesa tanto Ucrania? Claro, lo de Crimea ya se, se anexó en el año 2014, ¿no? ¿Anexar también Ucrania a Rusia y este afán expansionista, doctora? Creo que los discursos de Putin han sido muy claros, ¿no? Que son un acumulado no de, de, de 10 años solamente. Ese es un tema mucho más profundo. Putin ha logrado mantenerse como uno de los líderes más importantes de la Rusia, de la, de la posguerra fría, gracias a su, digamos, su sistema autoritario de, de tratar de posicionar a la Rusia otra vez como una hegemonía, pero sobre todo como una reconstrucción, no solamente a la Unión Soviética, sino al Imperio Ruso. Y es ahí donde este símbolo de poder que, que Putin ha desplegado, no solo exclusivamente, sino con acciones concretas, eh, Ucrania es prácticamente una perla importante a ser recuperada. Una perla por su posición geopolítica, geográfica, evidentemente, no solamente porque es el venero de Rusia, sino porque Ucrania es un acceso al Asia, es un punto fundamental del Euroasia, Asia y Europa. También un tema del oleoducto, del gas, también un tema del petróleo, pero sobre todo, creo que las acciones, eh, podemos, podríamos decir las acciones... Eh, totalmente violentas que ha tenido Putin, es por la, eh, las decisiones que ha ido tomando el gobierno ucraniano de tratar de mirar a Occidente y a la OTAN como un balance justamente de seguridad contra la posible expansión rusa. Ahora, en cuanto a las reacciones... Eh... Hubo el comunicado inicial de la Casa Blanca diciendo pues, que Estados Unidos, sus socios y sus aliados, iban a hacerle rendir cuentas a Rusia. Francia, el presidente, también fue muy contundente en sus expresiones. Entonces, ¿de qué hablamos? Básicamente es un discurso para medios, es decir, eh, en términos reales, entonces no está sucediendo después de lo que escuchamos del presidente de Ucrania. En realidad, en realidad la, la, los mecanismos de negociación que estamos viendo no van apuntado a una... ...digamos, a enfrentar las operaciones militares. Lo que van apuntado es al sistema financiero ruso. El sistema financiero ruso eh, podríamos decir que se encuentra en primer lugar... ...al margen de los sistemas occidentales financieros. Y con esto no podemos eh, cuantificar en realidad cuál es la riqueza rusa... ...a pesar de que también tiene deudas en, en Europa. Pero además de estas deudas en Europa... El, el sistema ruso tiene bancos privados fuera de Rusia, en todo Occidente. Además, eh, siempre ha habido una suspicacia de considerar que la riqueza rusa tiene que ver mucho con eh, la unión al crimen organizado, al lavado de activos, a mafias locales. Y de hecho, esta ha sido la primera afirmación que tiene, que tiene el, el comunicado de Biden y la rueda de prensa apuntar a lo que se llaman los oligarcas rusos que significan eh, que son una serie de grupos y de personas extremadamente ricas pero que tienen ahí han sido varias veces acusadas que tienen operaciones también de este tipo ¿no? que son más bien de economía ilegal que de economía legal esto de todas maneras no tiene una relación directa con la operación de ocupación territorial. Sobre Ucrania, creo que son dos niveles distintos. Y ahí creo que está la indignación misma del, del presidente ucraniano. Puede ser que usted bloquee a estos sectores. que bueno, se han asociado también que ellos son los que mantienen cierto tipo de estabilidad con Putin. Pero son operaciones financieras, son operaciones de control sobre, sobre el tema de, de la posibilidad de una economía ilegal. Eh, creo que estas operaciones que a veces ha lanzado los Estados Unidos no han sido muy certeras y peor aún, no han podido eh, tener resultados concretos y resultados reales sobre los territorios. Tenemos experiencia de Colombia, tenemos experiencia misma de Afganistán. Entonces, ir por el lado de la economía ilegal no resuelve lo que significa ya tener propaz en Ucrania. Ahora... Eh... ¿Por qué la OTAN no prevé intervenir en la guerra entre, entre Ucrania y Rusia? Entendemos que Ucrania es eh, socio de la organización, pero, pero no, no, no es eh, parte oficialmente. Eh, ¿Cuándo debe intervenir la OTAN? En realidad, eh, para, para mirar el tema de la OTAN, creo que es importante ver que la OTAN tiene una directa relación y si se podría decir, una directa dependencia con el criterio de los Estados Unidos frente a su operatividad militar. Esto quiere decir que la OTAN por sí misma es sumamente difícil que logre tener una operación militar sin que Estados Unidos diga, vamos. De hecho, el presidente Trump fue uno de los, de los actores de decir, mire nosotros les hemos brindado seguridad a Europa, ustedes retribuyanos como debe ser. Además, parece que también existe un cierto recelo de poder enfrentar a una Rusia en términos militares, por lo que significaría. Involucra a la OTAN, la, esto sí podría generar una escalada de un conflicto que no podríamos predecir cuál sería la escalada mundial. Por otro lado, el conflicto, el conflicto de tipo militar sí significaría medir las capacidades militares de Occidente frente a una Rusia que tal vez en algún momento dado, si sí, llega a escalarse, el tema podría tener también eh, eh, una alianza con China que tampoco es predecible o Corea del Norte, que tampoco es predecible, que podría pasar en términos militares. Uh -huh. Básicamente uh -huh. entonces... Uh -huh. Andrés, si me permites nada más una, una precisión, porque... Eh, un poco la, la respuesta o, o el mensaje es, es el mismo, ¿no? Las respuestas discursivas de los distintos países. Rechazar la postura rusa, solidarizarse con el pueblo de, de Ucrania y advertir que se van a endurecer sanciones eh, económicas. ¿Esto es, ¿Esto es suficiente, doctora? Evidentemente no. Por eso digo, no se puede equiparar las operaciones financieras que se quieren aislar no se pueden equiparar los bloqueos sobre la economía rusa que se, que se está planteando, ya tener un control territorial de todo un estado a través de lo militar. Lo uno con lo otro no es dependiente, es absolutamente independiente. Y obviamente se preveía que de, de, de existir la movilización rusa la, la para Rusia hubiera sido muy fácil Controlar el territorio, que es lo que estamos viendo. Porque la capacidad militar de Ucrania para poder resistir a las fuerzas rusas es demasiado débil. No son equiparables, no son dependientes, pero el conflicto real no es Rusia y su economía leal. Yo creo que el conflicto real es la ocupación sobre un Estado soberano que simplemente quería actuar de manera independiente, frente también a la amenaza de lo que estamos viendo hoy. Más o menos en la misma línea iba a comentar que tal vez entonces los ciudadanos del mundo tendremos que resignarnos a observar esta guerra en la televisión, eh, en las redes y finalmente ser testigos de piedra de una tragedia, ¿no? Porque es que no hay posibilidades, no entiendo cómo lograr si diplomáticamente se complica la cosa. Tendremos que ver hasta dónde llega Rusia, ¿no? Exactamente. Eh, probablemente para para los países, y sobre todo para los países latinoamericanos, que tenemos un, siempre una desigualdad en términos militares frente a cualquier potencia de, de este tipo y de esta envergadura. No solo es que nos permite ver por redes o por, por la tele, es más bien nos da una alarma de que si se bajan sistemas multilaterales de negociación como es la ONU, en el caso nuestro deberíamos pensar que también, si en momentos tenemos conflictos, ¿cómo los vamos a resolver? Por la fuerza, otra vez, es reproceder siglos para poder llegar a tener una negociación de otra manera. Qué complejo, ¿no? Qué... Eh, realmente, qué, qué difícil. Ahora, ya no tenemos tiempo, pero el, la posición de China es, es eh, eh, faltan, eh, bastante eh, débil, ¿no? Ha dicho que Todavía hay eh, eh, la puerta a una solución pacífica del, del, del problema. También ha expresado eh, China que salvaguardar la soberanía y la integridad de los estados siempre ha sido la posición de, de, de, de su país. No obstante, hasta el momento, doctora, no ha repudiado explícitamente el ataque de Rusia en tierra ucraniana. ¿Qué, qué, ¿Qué rol juega China en todo este escenario de sensibilidades? También, como usted ha dicho, la escalada podría ser mayor si existe un enfrentamiento e involucramiento directo de, de los países. Bueno, creo que China tiene una estrategia de negociación muy distinta a la que nosotros podríamos considerar en, en Occidente, que es una posición digamos frontal, que es lo que está pasando con la OTAN, eh, el, el rechazo al tema de las operaciones rusas en Ucrania. Pero China, eh, veamos, las Olimpiadas Chinas eh, de invierno se desarrollaron, dos días más tarde comenzaron las operaciones, y además hace unas semanas el mismo Xi Jinping con el mismo Putin hacen una reunión y declaran que es necesario un nuevo orden mundial. Creo que la posición china todavía además genera la posibilidad de percibirla como una posible bisagra dentro del conflicto. Creo que eso es lo que está manteniendo. Bien. Doctora, muy gentil, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Siete con horas con cuatro minutos.